Hola, ¿qué tal Ernesto? ¿Cómo estás? Me da gusto conocerte pues, a través de este medio. Y, y te voy a ser sincero, la mitad de la.. De la. De tu presentación estaba perdido. No sabía exactamente qué es lo que estabas haciendo. ¿Qué es lo que estabas diciendo? Porque como que. Te viene ahí la, la, la necesidad de exponer. Más la creación que la necesidad. de Por la que este por la que surge el proyecto. Entonces, a veces pareciera que estoy escuchando más al artista o al intérprete que al gestor cultural. Ojo, no digo, que está, no digo que está mal, pero en términos de los objetivos de la exposición, yo creo que habría que priorizar la forma en cómo lo haces. Ya más o menos de la mitad para adelante ya entendí por dónde ibas. Y yo creo que hay cosas bien interesantes, pero este pero habría que encontrar como el enfoque más adecuado para que sea pertinente para, para una licenciatura en gestión cultural. Porque aquí tienes dos temas, dos grandes temas y dos grandes enfoques. Uno tiene que ver con la formación de públicos para la danza y otro tiene que ver con la creación y dirección artística. Ambos son los pilares de tu proyecto. La pregunta es, ¿cuál jala más? A lo que te escucho, te está jalando más la parte de la creación y dirección artística que la parte de formación. Yo creo que aquí tienes que pensar la forma en que puedas exponer que ambos pilares son importantes, pero que toda la fundamentación en términos de organización y gestión del proyecto es el que le da cabida a un documento como este para que sea tu proyecto de titulación. sí, Porque si te quedas más en la otra parte creativa y de dirección artística, daría más para una licenciatura en danza. Entonces, ojo, no digo que no sea importante. Lo que digo es que son dos pilares. Pero para la parte de, de, de la exposición y organización del documento, tienes que darle más peso a esta parte de la organización. Y entonces la parte de la creación y la dirección quedaría subordinada. Esto es. Que. Aquí la tesis que, que, que alcanzo a ver. Que se podría plantear. Y que ahí esbozas. Es que. La, actualmente existe una deficiencia. En términos de los públicos. De la danza. Sobre todo de tipo infantil. Por diferentes causas. no Entonces tú lo que propones. Es eh, una estrategia de formación de públicos a través de la generación de un repertorio no diferente, apropiado a un público infantil para que les sea atractivo y de esa manera engancharlos. ¿no? Entonces, por lo tanto, la parte de la creación y la dirección artística llega a ser como un instrumento de la formación de públicos y no al revés. Entonces, esta parte que ya lo esbozas, hay que hacerla con más evidencia hay que, hay que fortalecerla para que, para que sea el gestor en este contexto el que esté hablando, ¿no? Por lo tanto, insisto, la creación y la dirección artística es el instrumento para la formación de públicos, ¿ok? Si queda muy claro esto, no vas a tener ningún problema más adelante. Si no, este, desde la gestión cultural te va a ser muy crítico este, el, este lo que tú estás tratando de plantear. Entonces, si tú estás de acuerdo a que esta sea la lógica de fundamentación y de organización de la información. Entonces, bueno, yo te puedo sugerir cómo puedes organizar el, el trabajo. Eh, primero, por supuesto, tendrías que encontrar un, un nombre así como atractivo que le dé este, más énfasis a esta parte de formación de público. sale eh, Tendrías que trabajar una introducción donde haces el planteamiento de problemas. Esto es... En la introducción tienes que decir tu test, esto, que tú estás esbozando, pero ya con mayor este, fuerza, ¿no? Y con mayor descripción. Y decir un poco, ¿cuál es tu acercamiento al, al, al asunto? Tú dices que estás en el barrio folclórico, bueno, ahí es donde tienes que decir, formo parte de un barrio folclórico, desde ahí se vienen haciendo este tipo de, de trabajos y por lo tanto me surgió esta necesidad, esta... esta este proyecto, identifiqué esta necesidad y por lo tanto lo estoy trabajando de esta manera, con todos los alcances y limitaciones que esto implique, ¿no? Sugeriría un capítulo 1, que buscan un nombre bonito, pero que tenga que ver con el análisis de la danza folclórica, ¿no? De, visto desde la gestión cultural. Esto es... Yo creo que dentro de ese capítulo 1 tendría que haber un primer apartado sobre folclore. ¿Qué es el folclore? ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué función social desempeña este en las comunidades, etcétera? ¿no? ¿Cómo ha sido conceptualizado? ¿Cómo ha sido estudiado? Un segundo apartado dentro de ese capítulo 1 tendría que ser sobre los bailes folclóricos. Al final de cuentas, no es lo mismo el folclore que el ballet folclórico. ¿Por qué? Porque el folclore <coughs> son representaciones. Precisamente de, este, de prácticas culturales desde las comunidades y los valores folclóricos lo que hacen es apropiarse de esas manifestaciones para a la luz de, de, de esas manifestaciones reinventar una un, este y, y con la utilización de los lenguajes estéticos, pues una, una representación, ¿no? que no es propiamente el folklore de lo que sucede en las comunidades, sino una reinterpretación a la luz de, de estas experiencias dancísticas que se tienen ¿no? y, de, y de un propósito estético que se quiera presentar. ¿no? Y también una buena crítica habría que hacer ahí, en términos de que los ballets folclóricos al final de cuentas idealizan ¿no? ...idealizan, este hacen una, una visión romántica de lo que pudiera ser... ...y además seleccionan qué sí es folclor y qué no es folclor... ...o sea, hasta ahorita es difícil encontrar dentro de un barrio folclórico... ...ver este presentaciones de Hip Hop, por ejemplo, ¿no? ...o de, eh, no sé, Brace Dan, o de la... Este, o, ...o del Perreo, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Al final de cuentas son manifestaciones que están ahí dentro de las comunidades... Eh, y que los barreros folclóricos no lo seleccionan, no lo ponen, no lo montan en escena, ¿por qué? Porque lo consideran que eso no es folclore. Entonces ellos seleccionan qué sí es y qué no es. Y esa selección entre lo que es y no es implica una visión romántica de lo que es este, lo popular y lo que no es popular y lo que se puede representar y que representa la identidad del mexicano y lo que no es. Entonces, esta parte <coughs> crítica del folclore tiene que quedar muy clara. ¿Por qué? Porque el siguiente punto tendría que ser en términos de, de dentro del capítulo 1, sobre un análisis de los repertorios, de los ballet folclóricos, ¿no? Eh, no que sea así como, ay qué es lo que, que se hace, ¿no? En términos generales, que generalmente, ¿cómo se arman estos repertorios, ¿no? Y con base en qué. Este regularmente los acomodan por estado, ¿no? Que Jalisco, que Tamaulipas, que este Veracruz, etcétera, y cómo los van creando, ¿no? Sin, ¿Por qué es importante esto? Porque tú lo que vas a plantear es que que se requiere una nueva forma de hacer un repertorio. Este repertorio no tiene que estar basado propiamente en, en una localidad. o en un elemento geográfico. ¿no? sino en un elemento de la naturaleza, que es una cuestión temática, y esta cuestión temática tiene un propósito, en este caso, la formación de público infantil, no sé si me va siguiendo, eh, esta parte de la conformación de los repertorios, tiene una lógica, no una lógica meramente estética y artística, sino una lógica de gestión, en términos de la formación de públicos, y eso le da un vuelco diferente a la conformación de un repertorio <coughs> y un último apartado dentro de esa introducción digo dentro de ese capítulo 1 que hable sobre eh, la danza folclórica y sus públicos eh, no sé qué tanta información se pueda generar, no sé si sea pertinente, eso tendrías que hablarlo con tu director o directora pero sí creo que tendría que ver un apartado de quiénes son los que asisten a esas danzas folclóricas ¿no? qué elementos, este, qué características tiene y eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de formación de públicos no hablamos de promover a que vayan a nuestros eventos, sino de caracterizar un cierto público que es fiel, que le encantan ese tipo de manifestaciones y una vez que identificamos cuáles son sus características, tratar de fomentar esas características en los públicos que no lo tienen. Por lo tanto, necesitamos definir a los públicos que les encanta la danza folclórica. Por qué les encanta. Qué los motiva. Qué les gusta. Qué les llama la atención. Y sobre eso. Después. Esas mismas características. Fomentarlas en los grupos que no lo tienen. Por lo tanto es importante. Creo yo. Que tiene que haber un apartado. Sobre la danza folclórica y sus públicos. Para que puedas identificar. Esas características de este público. Leal por llamarlo de alguna manera. ¿no? El mm, capítulo 2 que tendría que ser algo así como la propuesta artística lo que propones no esto que estás diciendo de de qué características de los animales por regiones qué tipo de canciones hay toda la descripción no se eligieron estas canciones y sobre estas canciones se hicieron estos elementos este, de danza estas este coreografías estas representaciones estas bum, bum, bum, todo todo el asunto de la dirección este, artística de creación y dirección artística de la cual tú estás muy interesado un tercer punto tiene que ver con o un tercer este, capítulo tendría que ver con el proceso de gestión ¿Cómo llevaste a cabo esto? Es la sistematización de la experiencia. ¿Cómo se ha venido desarrollando el proyecto el proyecto desde que surge la idea? La conjunción de, de las personas interesadas. Todo esto que ya más o menos esbozaste. Bueno, ya he explicado paso a paso. Esto con la idea de que si alguien quisiera hacer algo similar a lo que tú estás haciendo, eh, le des el paso a paso sobre cómo seguirlo. no, O al menos que le cuentes la experiencia de lo que te salió bien y lo que no te ha salido tan bien. Y un cuarto capítulo, los resultados. Dices que ya se han hecho evaluaciones, ya han echado a andar este proyecto. Bueno, ahí queremos ver cuáles fueron los resultados. ¿Resultó? te ¿Estás diciendo que, que, los, este, que ese tipo de, de apuestas de repertorio, de creación de nuevos repertorios de danza folclórica, sirve para la formación de públicos? ¿Fue cierto o no fue cierto? Al final de cuentas estás planteando una hipótesis la llevas a cabo, la evalúas y dices, ¿funcionó o no funcionó? Si funcionó, ¿por qué sí funcionó? Y si no funcionó, ¿por qué no funcionó? O si funcionó en algunas cosas, bueno, ¿cuáles son los elementos que sí funcionan y que podrían tomarse para futuros proyectos? ¿Y cuáles son los que no funcionan? Así que mejor dejémoslas de lado para no volver a caer en los mismos problemas, ¿sale? Entonces estamos hablando de cuatro capítulos y una introducción. Pues elige tres elige de esos, cuatro, de, esos, de esos cinco elementos cuatro capítulos y, y una introducción cuáles son los que vas a trabajar para la presentación de tu este, trabajo de grado en cuál tienes más información chécalo, eh, verifícalo organízalo haz este ejercicio de escritura ten una visión de obra, o sea, este es el libro que va a quedar, esta es la tesis este, y ver qué información va teniendo y qué información vas conjuntando eh, va a ser un primer ejercicio de documentación de organización y el coloquio sirve para eso, para decir señores, aquí tengo esto, dígame qué le pongo, qué le quito, en qué estoy bien en qué estoy mal, ¿sí? Más que un examen de qué estás bien y qué estás mal y repruebas por ello, es más bien un espacio de presentar la organización ahí lo que se, <coughs> lo que se califica más bien, es que tanto este tuviste la capacidad de organizar la información que tienes y demostrarla. Y ya las recomendaciones y eso pues vendrán solas en el coloquio. Por mi parte es todo, espero que te sirva.